Hola ¿qué tal, somos amigos de Norteño Banda Tierra Nueva, los queremos invitar a que participen en esta bonita dinámica que estamos preparando para todos ustedes, la cual consiste en la rifa de varios premios, va a haber tres lugares, el primer, el segundo y el tercer lugar, eh, las bases serán muy sencillas, la primera base será... Eh, darle like a la página de Norteño Banda Tierra Nueva, la segunda compartir el video de por debajo del agua y tercera base es eh, que el, la publicación llegue a 100 likes y, y nos mande la, la prueba física que viene siendo una captura de pantalla. Okay. El primer lugar se llevará dos horas completamente gratis de Norteño Banda Tierra Nueva con equipo de audio, el segundo lugar se llevará una serenata y en tercer lugar podrá convivir con nosotros en el segundo video que sacaremos próximamente. La fecha límite para mandar la captura de pantalla será el día 30 de noviembre y los premios serán válidos a partir del 14 de, de enero. Queremos agradecer a todas las personas que nos están apoyando detrás del proyecto Norteño Banda Tierra Nueva, como lo es CIS Music, al compa Freddy Cisneros, a Jackie Brizuela, a Luis Cisneros y a las personas que, que están colaborando con nosotros, a Chompo Estudio, al señor Juan Soria y a todas las personas que vienen arrastrando el proyecto norteño banda con ellos. Ok, de igual manera agradecemos a las personas que nos siguen en las redes sociales, tanto en las imágenes, en las transmisiones en vivo y en el último video que subimos. También a Jennifer Rivera que fue la protagonista del video por debajo del agua que grabamos en el parque Ecoaventura y en la en la taquería de los fundadores aquí en el centro. Muchísimas gracias a todos por seguir apoyándonos. Hermano, este muchísimas gracias por el apoyo y que dios los bendiga. Nosotros somos Norteña Banda Tierra Nueva y Sis Music, talentos. Saludos.